Hola, mirar mi querido amigo Martín, el presidente de la asociación HHT España, me pide que os grabe un pequeño vídeo para daros ánimo a toda la familia HHT y aquí estoy, encantado de la vida de poder hacerlo. Bueno, antes de nada, para los que no me conozcáis, mi nombre es Santiago de la Riva y como sabéis fui presidente de la asociación HHT España hace unos años y también fundador en el 2005 junto con José Sánchez y Manuel Machado, de lo cual me siento muy orgulloso, con lo cual... La asociación está a punto de cumplir ya 15 años y ya es una asociación con cierto peso. Muy, muy orgulloso, muy contento de, de aquellos momentos. Eh, mandar un mensaje de ánimo en estos momentos es complicado, pero bueno, quiero hacerlo y además me, me apetece hacerlo. Yo creo que todo esto pasará. Eh, al final, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba y cuándo acaba, pero seguro que, que todo se queda en el pasado y podemos seguir pensando y trabajando en, en otros proyectos. Sí que os quería comentar un par de de cosas interesantes con respecto al coronavirus y a las enfermedades raras. Como sabéis, yo también estoy metido en la Federación Española de Enfermedades Raras. Lo primero es la analogía que hay entre las raras y el COVID y el coronavirus en el tema de la investigación. Todo el mundo en España, sin excepción, los 47 millones de personas que estamos en este país, queremos que se investigue rápido y que se investigue de manera inmediata para conseguir pues, una vacuna o una medicación que solucione el problema del coronavirus. Es lo mismo que pedimos desde las enfermedades raras y es lo mismo que pedimos desde la Asociación HHT España, pero la diferencia es que a nosotros no nos hacen ni caso y ahora toda la sociedad está volcada en eso. Esto nos tiene que servir para que cuando esto pase, la gente sea consciente de lo importante que es la gente que tiene, las personas que padecen una enfermedad rara, que tengan un proyecto de investigación sólido y que se mantenga en el tiempo. Mirar el ejemplo de la doctora Botella, una de las mejores investigadoras que hay en el mundo, y que no tiene dinero para poder investigar, es tremendo, es muy duro. Es decir, ¿cómo podemos tener una de las mejores investigadoras del mundo y no, podemos, no tiene dinero para poder investigar? Incluso tengo entendido que la propia asociación está sufragando algunos gastos que tiene en el laboratorio para poder mantener algún proyecto mínimo. Esa es la primera eh, consecuencia y yo creo que, que tenemos que sacar de esto y espero que la saque la sociedad. Y ya para acabar, pues un mensaje de apoyo a estar asociado. Tener esta asociación es un lujo, podemos interactuar de esta forma, podemos realmente estar entre nosotros en contacto y yo creo que, que la asociación, ya con 400 o 500 socios que tiene, realmente es tan importante para nosotros como, como casi como la familia. Entonces, por eso apelo a que sigamos asociados y a que todos estemos unidos. Entonces, desde aquí, desde León, junto con mi familia, todo mi apoyo para estos duros momentos y espero poder veros pronto y poder daros un abrazo y un beso muy fuerte. Hasta siempre.